El Libro de Job, capítulo 1 Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre íntegro que hacía lo recto. Job respetaba a Dios y evitaba el mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas, así como muchos sirvientes. Era más rico que cualquier otro en el oriente. Los hijos de Job se turnaban para celebrar fiestas en sus casas, en su día específico, y también invitaban a sus hermanas para que vinieran a comer y a beber con ellos. Cuando terminaban los días de fiesta, Job mandaba a buscarlos y los purificaba, levantándose de madrugada para ofrecer un holocausto por cada uno de ellos. Job se preocupaba, pensando para sí mismo. Tal vez mis hijos hayan pecado de alguna manera y hayan ofendido a Dios sin querer. Era lo que Job hacía siempre. Un día...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 no hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro que hace lo correcto, que respeta a Dios y evita el mal. ¿Acaso no es por nada que Job respeta a Dios? respondió Satanás. Has colocado un cerco protector alrededor de él, de su familia y de todo lo que posee. Has bendecido todo lo que hace. Sus rebaños y manadas han aumentado, tanto que llenan toda la tierra. Pero si extiendes tu mano y le quitas todo lo que tiene, sin duda te maldecirá en tu cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás, «Muy bien, tienes el poder de hacer lo que quieras con todo lo que tiene» pero no hieras a él físicamente. Entonces Satanás se fue de la presencia del Señor. Llegó el día en que mientras los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, un mensajero se acercó a Job y le dijo, Mientras los bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca, los sabeos atacaron y se los llevaron matando a los pastores. Solo yo escapé para traerte esta noticia. Mientras aún hablaba, llegó otro mensajero y dijo, El fuego de Dios cayó del cielo y prendió fuego a las ovejas y a los pastores y los quemó. Solo yo escapé para traerte esta noticia. Mientras él seguía hablando, llegó otro mensajero. Y dijo, «Tres compañías armadas de caldeos atacaron los camellos y los tomaron, matando a los pastores. Solo yo escapé para traerte esta noticia». Mientras él seguía hablando, llegó otro mensajero y dijo, «Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor». Cuando de repente llegó un tremendo viento del desierto, golpeó la casa por los cuatro costados, se derrumbó sobre ellos y murieron. Solo yo escapé para traerte esta noticia. Entonces Job se levantó y se rasgó la túnica. Entonces se cortó el pelo y se postró en el suelo en señal de adoración. «Estaba desnudo cuando salí del vientre de mi madre, y estaré desnudo cuando me vaya». Dijo, «El Señor dio, y el Señor ha quitado. Que el nombre del Señor sea honrado». En todo esto no pecó ni culpó a Dios».